Diego, vamos a compartir esta, esta entrevista, este momento, eh, agradeciéndole en principio la gentileza que tiene de atendernos tan tempranito, eh, la colega periodista Amparo Bellot, que es eh, parte de la redacción del periódico Renacer, que se edita allá en Buenos Aires, en Argentina, y que está básicamente orientada al servicio hacia la colectividad boliviana radicada en ese país. Amparo, qué gusto, muchísimas gracias por aceptar este contacto, eh, justamente queríamos recurrir a ti que estuviste presencialmente, que estuviste asistiendo a esta marcha el pasado viernes, para que nos cuentes algunos detalles de esa masiva manifestación. Bienvenido otra vez Amparo, un cariño grande a la distancia. Buen día compañero, ¿cómo estás gringo? Muy bien. Eh, también es una alegría para nosotros poder conectarnos y, y poder eh, eh, compartir e intercambiar lo que sucede acá, ¿no? Bien, de acuerdo, de acuerdo. y en mi caso sí estuve en la marcha en una masiva marcha, eh, en un día feriado que indicó este, el, nuestro presidente en, en decreto nacional ante este hecho gravísimo que atentó contra contra la vicepresidenta, ¿verdad? Y... Eh, eh, lo que me llamó mucho de la marcha fue eh, la manifestación de la gente, eh, la gente de a pie, los auto autoconvocados. Eh, como eh, se, su se suele ver en las marchas eh, de, de, que, que se convocan, eh, las marchas eh, políticas, ¿no? las, que se las que reclaman derechos, se suele ver... Eh, las, las, las, las grandes eh, a ver eh, los grupos, los sindicatos los militantes, ocupan las calles a veces es difícil llegar a la plaza pero en esta ocasión fue organizado de tal manera que primero, primero llegó la gente de a pie y era tantísima gente eh, que llegaba a pie ancianos, jóvenes, niños eh, diferentes generaciones conmocionados por, por este hecho justamente, ¿no? eh, que atenta contra la democracia y atentó con la, contra la vida, eh, in, intent, intentó atentar contra su vida eh, la vicepresidenta elegida democráticamente y eso eh, provocó y conmocionó un miedo, ¿no? hay un miedo eh, que, que reaccionó a la gente. Esta, esta acción del, del presidente de, de, de decretar el feriado fue muy atinado porque permitió que la gente pueda salir y manifestarse. Eh, sabemos que esto, desde los medios de comunicación, vienen, vienen incitando, incitando, incitando al odio, en distintos, eh, desde distintos modos, de distintas maneras, tanto en programas eh, de entretenimiento, de chisme, y en los noticieros, ni, ni hablar. O sea que eh, los medios hegemónicos que concentran el mayor eh, poder en, en los medios de comunicación, ¿verdad? En, en las redes tienen la posibilidad de abarcar eso, ¿no? Las distintas generaciones, jóvenes, adultos, eh, e inocular el odio, fue lo que estuvieron haciendo, inclusive eh, recordamos eh, hace poco unas marchas que se hicieron eh, por gente de la gente de la oposición, ¿no? Con, un, con una referente política... Eh, de la oposición a la cabeza en ese acto eh, con, con bolsas mortuorias colgadas en el, en el frente de las rejas del, del Congreso. Y, y las bolsas mortuorias eh, tenían o la cara o las no, los nombres de referentes políticos, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, eh, y, y los medios eh, lo repitieron y lo repitieron y lo revalidaron porque les sirve porque lo necesitan eh, justamente Cristina eh, en su gobierno fue que sancionó la ley de, de medios de comunicación que le quitaba ese ese poder que tienen eh, los los medios eh, hegemónicos de hoy que, que tienen dominio y, y relación con, con intereses políticos, ¿no? Eh, ya esto viene de años de la dictadura, ellos eh, tienen ese poder porque en años de la dictadura lo consiguieron, así como consiguieron... Eh, ser terratenientes y hoy son los empresarios de soja y, y, y tiene sus representantes en el poder político también, ¿no? Entonces, la única manera de bajarla, eh, de bajar a esta líder política eh, representante del sector popular era desaparecerla, matarla, ¿no? Matarla y lo que querían hacer era eh, un magnicidio televisado eh, así para, para alegría y para eh, alegría de los odiadores en realidad y es, este, es es este inconcebible como hoy todavía y durante el fin de semana, cómo escuchamos a la gente eh, renegar por el feriado y la discusión en, en los medios de comunicación era eh, decreta feriado, pero si no la mato. O sea, ¿qué, qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? ¿No? Y, y, y la gente común eh, haciendo memes, haciendo chistes y haciendo burlas oh, y poniendo en duda que esto habría sido un, un atentado inventado, actuado. Eh, es, este, eh, es la habilidad que tienen ¿no? estos medios, contrario de, de los, los otros, los medios alternativos que, que sobrevivimos como pececitos enjaulados digamos que ellos tienen eh, el gran poder y manejan y disponen de, de las redes de telecomunicación y y los otros medios, bueno, no tenemos esa posibilidad. Así que eh, eso eso es eh, lo que ellos, eh, la, la, la mirada viene por ahí, ¿no? El de atentado acuerdo. viene por ahí. Sí, dime. Muy bien. Eh, no, quería consultarte tú que estuviste allá en, en la plaza, seguramente eh, viste gente de la colectividad boliviana, participó la colectividad boliviana en esta jornada eh, de manifestación del pasado viernes, ¿pudiste ver algo de, de aquello, Amparo? Sí, sí, sí, sí, participaron, fueron, eh, generalmente van con los sicuris, van con los sicuris, con los bombos, eh, también de pueblos originarios, llegaron desde el norte, llegaron de Jujuy, de Salta, eh, y también eh, hermanos bolivianos dispersos en, en, entre las calles autoconvocados y en, y en agrupaciones que... O, o se sumaron a, a los micros de los comedores barriales, de las organizaciones sociales. Sí que se vio absolutamente, se vio hermanos que salieron a apoyar, porque justamente lo sintieron, ¿no? Y una de las entrevistas que pudimos hacer al retirarnos era a un señor, dice, yo vine solo, vine autoconvocado, pero... Eh, estaba conmovido, ¿no? Y mm, él eh, decía, así como Evo, así como Evo apoya, así como Evo apoyó, y, y que, lo, que lo, también sufrió un atentado, sufrió un golpe. Él vino y fue eh, bien recibido acá. También así apoyamos a Cristina y, mm. y entendía, y él podía expresar lo que esto era un atentado a la región. Bien, Amparo, eh, bien eh, queremos agradecerte muchísimo, la verdad es que visto con ojos eh, de periodistas, de compatriotas que están trabajando ligados a la colectiva boliviana obviamente tiene para nosotros un significado diferente eh, la cobertura. Queremos agradecerte muchísimo, como siempre, felicitarles por el trabajo a ti, a todos los eh, compañeros y compañeras que están allá en el Renacer, y seguramente en el próximo contacto ya iremos nos irás contando algunos detalles de, de cómo está nuestra gente por allá, tú que estás eh, habitualmente participando en sus festivales, en sus actividades económicas, etcétera Nos va a encantar que nos, nos cuentes un poco cómo están viviendo allá eh, este momento tan particular en la Argentina. ¿Te parece, Amparo? Tal cual, cómo no. Muchas gracias por la comunicación y un abrazo grande. Muchísimas gracias. Amparo Bellot, periodista del periódico Renacer, que se edita allá en Buenos Aires, Argentina, al servicio de la colectividad boliviana.